Querido, llegamos a la hora y mira, ya está Miguel Ángel Quesada Pacheco, que estaba preocupadísimo pero... porque anda, anda por los fiordos del norte, y me decía, sí, quizás sí, sí. no tenga conexión, eh, pero qué, Oye qué magia esto, o sea, de, yo estoy ahí al, en el medio de la República de, de Irlanda, eh, Diego está ahí en, en, en, en, en, en Buenos Aires, Miguel Ángel en los fiordos ahí de, de, de Noruega, eh, mira, ahí nos está mostrando, eh, nos está mostrando, mira qué maravilla donde estás acampando, porque están acampando, está acampando con su familia. Yo le decía, mira, te, te venimos a interrumpir el veraneo con la familia para hablar sobre Pedro Enrique Ureña y su mundo. Y le decía, te prometo que esto va a estar entretenido como para... Para que ahí no, no, tú mismo no nos odies y, y, y tu mujer y tus hijos tampoco eh, eh, nos terminen odiando con esto de estar reflexionando en torno a Pedro Enrique Jureña. Otro aplauso, Diego querido, una maravilla bueno, gracias, toda gracias, esta reflexión. Gracias. Gracias es un regalazo. Un, son realmente. Gracias, gracias, gracias, gracias. Sí, son, son regalazos. Y bueno, bueno, nuestro querido Miguel Ángel Quesada Pacheco. ¿No? Eh, ahora está en Bergen, eh, el costarricense eh, y un, uno de los grandes impulsores, hablaba de Juan también como un gran impulsor, él mismo lo decía, ¿no? un español eh, americano en, en, en Suiza, lo mismo que está haciendo de una manera maravillosa. Elena Díez en, en, en, en, en Lausanne, eh, el mismo Antonio Corredor, eh, bueno, a, a ahí entre, entre Nochatel y, y, y Zurich, eh, Biórica en, en, en Nochatel, pero tenemos también este otro foco en, en, en Bergen, eh, y realmente vemos, ¿no? Vemos cómo se va generando esta polifonía, esta polifonía que va más allá de América para reflexionar en torno a América, y hoy por hoy, vean qué maravilla, reflexionar en torno a esta figura interesantísima que es Pedro Enríquez Ureña. Entonces volvemos, nos, nos fuimos un poco viajando en el contexto de este Pedro Enríquez Ureña en, en, en la Argentina, interesantísimo, y ahora volvemos nuevamente al, al ensayo de 1921, eh, porque... Miguel Ángel nos va a hablar de la división dialectal de Enrique Jureña y la dialectología perceptual del español americano. Querido Miguel Ángel, el micrófono todo tuyo. Muchísimas gracias. Eh, ¿Me puedes eh, dar compartir pantalla para sí. pasar mi presentación? Sí, ya está. Eh, muchísimas gracias por esta invitación eh, Yo debo eh, reconocer que no soy experto en Enrique Sereña como tal Pero una cosa que sí me llamó la atención cuando he trabajado con la dialectología perceptual o perceptiva Es su división del español de América como calza con lo que piensan los hablantes en la actualidad Entonces a mí se me ocurrió hacerles una presentación de esta manera eh, eh, Sole, cuando veas que me estoy pasando, ¿me mandas una señal, una carita? <risa> no te preocupes, no te preocupes, ahí estaré. <risa> Perfecto, gracias. Quería hacer una comparación entre la representación del mapa dialectal americano desde una percepción perceptual y la representación que hace Enrique Cereña de la misma materia. Mm. Eh, y luego explicar la razón por la cual existe tanta similitud entre las dos representaciones. Eh, el, he organizado esta charla de la siguiente manera, algunas notas sobre dialectología perceptual o perceptiva, que también se le llama, otro tema, el español de América, homogéneo o heterogéneo, el tercero, sonificación del español americano, una especie de análisis comparativo. y vienen las conclusiones. Eh, en cuanto a la teoría de la lingüística perceptual, bueno, y me imagino que el público ya lo sabrá, pero por si acaso voy a dar una especie de vistazo general de la manera como uno puede estudiar el idioma. Hay dos maneras. Uno, sobre la producción de los hablantes, que es lo que prácticamente hacemos los lingüistas. Y allí entonces hacemos estudios teóricos, estudios gramaticales o también trabajos en el terreno, trabajos eh, empíricos, sociolingüística, dialectología, etcétera, ¿no? Pero también eh, se puede hablar de estudios sobre la opinión de los hablantes. Ahora ya no es qué es lo que hago yo, sino qué es lo que la persona del lugar, de la comunidad. Tenemos entonces tres maneras de acercarnos a esta manera de estudiar el lenguaje. Las actitudes lingüísticas, la lingüística popular y la dialectología perceptual o perceptiva, que también la llaman. Eh, ¿Qué es la dialectología perceptual? Bueno, ahí pongo yo las fuentes de donde saque el material. Es una división dialectal de una región o país según la percepción de los hablantes, sobre la conciencia lingüística que ellos tienen, no una división hecha sobre, eh, a priori de, de un lingüista. Responde a las siguientes inquietudes. ¿Cómo imaginan los no lingüistas el mapa dialectal de la, la región de su país o de su nación? ¿Qué rasgos dialectales destacan? Si la prosodia, la fonética, la morfología, la sintaxis, etcétera. ¿Qué otros rasgos extralingüísticos perciben? Habla bonita, habla fea, habla vulgar, educada, un cantadito, un deje, etcétera. ¿Qué etiquetas les tiene a dónde se expanden? El, lo que llaman chicano, por ejemplo, lo que llaman río platense, catracho, que es en Honduras. Boricua de Puerto Rico, etcétera, y qué es lo que, que comprende de acuerdo con la mentalidad de la persona entrevistada. Y les diría que es una disciplina relativamente reciente. nació por el 39 en Holanda, se extendió un poco hacia el Japón en los años 60, luego pasó a Estados Unidos en los años 80 y ahora eh, se ha extendido a otras partes. Eh, yo hice un estudio sobre la lectura de la perceptual. Eh, con la ayuda de la, del Consejo Nacional Noruego de Investigaciones, que sería algo así como el CONICET de Argentina, ¿no? O de Costa Rica, CONICET. Y eh, nos dieron dinero para hacer entrevistas, hicimos 8000 entrevistas entre América y España, y una de las preguntas que se hicieron era de, de, de, de en realidad el trabajo era de, de actitudes lingüísticas, el cual se puede consultar gratis en, en la red, eh, grandísimo porque se tocaron todos los países donde el español es la lengua oficial y dentro de allí puse una cuñita de preguntas eh, sobre delectología eh, perceptual. Bueno, aquí para tener más claro qué es lo que hace la persona experta en delectología, digámoslo así, y el hablante frente a un evento lingüístico, el, la persona experta en dialectología o en lingüística propone o impone una división dialectal desde afuera, mientras que la persona hablante reconoce sus propias fronteras desde la experiencia cotidiana. El, la persona dialectóloga teoriza, debate, discute, pone en duda e en las fronteras dialectales, pero la persona hablante las ve como un hecho y no le molestan. Ahí están. Eh, la, la dialectología aplica métodos y técnicas, el hablante aplica su propia experiencia. La dialectología construye fronteras dialectales. La persona hablante percibe fronteras dialectales, que esto es muy importante. La dialectología se basa en determinados hechos lingüísticos recogidos in situ, o sea, en el lugar, a partir de los datos recogidos, entonces se hacen las divisiones. Mientras que la persona hablante... Se basa en generalizaciones o estereotipos. Eh, la dialectología plasma divisiones dialectales estáticas, mientras que la persona hablante las hace dinámicas. Hoy pienso así, mañana pienso así. Ah, mira, pasó mañana oí alguien hablar, entonces creo que por aquí es la división, por aquí se habla así, se habla así. Eh, las divisiones dialectales en dialectología son hechos lingüísticos concretos, mientras que la persona frente a un hecho lingüístico hace divisiones dialectales que son eh, generalmente basadas en hechos no lingüísticos, que es muy importante. Eh, un, la dialectología distingue una zona dialectal 1 de 1 a 2. La persona hablante distingue como yo. De la, dialectología. la dialectología traza La persona habla... Las traza... En términos muy generales y a veces borrosos, o sea, no se dan mucho cuenta ya cuando eh, la distancia entre donde uno vive y, y el otro pueblo es bastante grande. Ah, pero yo creo que hablan así, me parece que hasta ya vienen, digamos, otras eh, características de, de medir la manera como se habla en otro lugar. La dialectología concentra sus hechos en la producción lingüística, hechos fonéticos, gramaticales, mientras que la persona hablante se basa en la producción práctica, el valor comunicativo de la lengua. A mí lo que me sirve es comunicarme, eh, decir en este momento, y si la otra persona lo dice de la misma manera, pues habla como yo. Si no, no, no habla como yo, o hablará distinto, o hablará de diferente forma, ¿no? Especialmente cuando se encuentran personas con léxicos distintos. Ah, ¿pero qué quiere decir usted con eso? Ah, yo quiero decir esto y esto. Ah, yo pensé que, entonces usted habla distinto a mí, etcétera, etcétera. Las preguntas directrices en dialectología perceptual, el, las que nosotros manejamos, ¿a qué países o regiones de la América hispana asocian los entrevistados su manera de hablar? ¿Confirman o refutan las respuestas de los entrevistados los resultados de los estudios dialectológicos y geolingüísticos de Hispanoamérica o de, sobre el español americano? Y, y dentro del cuestionario que aplicamos... En el, entre el 2008 y el 2012 una de las preguntas que se hizo de donde yo tomé los datos para hacer el mapa que les voy a enseñar ahora es esta pregunta, mencione tres países donde hablan el español o castellano igual o parecido a como usted lo habla entonces la persona ponía tres países y dentro de esos tres países entonces se hacía una especie de de media, de promedio para hacer un mapa eh, Perceptual. Este es el mapa que logramos hacer con los datos recogidos en esas situaciones. Eh, no, no sé si esta flechita se ve. México, comenzando de norte a sur. Sí, sí, eh, se ve. Estados Unidos, sí, Estados Unidos no lo, no lo contemplamos. Eh, en esos eh, en, diferimos un poco de Enrique Cereña. Claro, como no he tenido tiempo de ver todo en detalle, quería hacerlo, pero el tiempo es poco, entonces solo les pongo el resultado. Eh, los mexicanos decían que el español guatemalteco se parecía al suyo, el, los guatemaltecos que el español eh, de Honduras y del Salvador se parecía al suyo, y así sucesivamente, de manera que se pudo hacer una especie de contraste, digamos, por colores llegando hasta Nicaragua y de Costa Rica ya a Panamá, la gente daba otras opiniones, de manera que se podía decir que ya había una diferencia entre lo que se hablaba en Costa Rica y el resto de América Central o con México, para tener una zona muy, muy unificada, que es la, la zona antillana, tanto insular como continental, incluyendo a Panamá. Los hablantes fueron muy claros en decir que la gente de Colombia y de Venezuela Hablaba distinto si era en la costa o si era en el interior. Por eso es que hicimos este tipo de, de color aquí, para marcar esa diferencia. Y luego la zona andina, toda en amarillo, para bajar a Chile, que eh, se mantenía una, como una especie de islote, ¿no? porque la gente opinaba que era bastante distinto de lo que se hablaba en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, pero aún así eh, se acercaba un poco al cono sur, por eso se puso un color verde claro. Mientras que Argentina y Paraguay, eh, un verde, y el Uruguay, un verde oscuro, dando a entender que era, digamos, como el centro de cómo la persona eh, percibía el habla del cono sur, eh, que unía tanto la Argentina como algo el, el Paraguay. ¿no? Entonces, eh, podemos decir que las zonas son México y Centroamérica, o sea, sin Panamá, como Costa Rica como zona, como zona de, o país de transición, el Caribe, como acabo de decir, la región andina y el Cono Sur, Chile más Argentina, Paraguay y Uruguay. Eh, ahora bien, el español de América es homogéneo o heterogéneo? Los datos los tomo de Alba, 1992. Hubo una... Una, una, particularmente de España, eso es interesante. Quienes afirmaban que el español de América era homogéneo. García de Diego, en el 64, decía, eh, cómo decimos, por ser como decimos, el habla popular emigrada más uniforme que su análoga peninsular, en América ha podido seguir conservando entre sus varios países una mayor, perdón, aquí en coque, homogeneidad que la popular regional de España. Eh, lo mismo Zamora Vicente en el 70, en su famoso libro de dialectología hispánica, las diferencias dentro del enorme territorio americano son mínimas dentro de la estructura total del habla. Hay muchas menos diferencias entre dos regiones, cualesquiera de la enorme América, por separadas que se encuentren, que entre dos valles vecinos de Asturias. Por su parte, existe otro grupo de pensadores, especialmente de mitad del siglo XX, que decía que el español de América no era homogéneo. Y allí tenemos a Pedro Enrique Zureña, con una generación de filólogos que le dan importancia a la diversidad del español americano, no a su aparente unidad. Y dice, interesa definir las zonas dialectales en América, cuyas diversidades creo mucho mayores de lo que comúnmente se supone. Toda simplificación me parece tender a la confusión. Un seguidor de Enrique Usereña, eh, José Pedro Rona, quien dice, con unas pocas excepciones, esta llamada homogeneidad del español americano se ha convertido en un lugar común y, como tal, no suele ser examinada en cuanto a su veracidad o falsedad. El otro es eh, Ma eh, José Manuel Lope Blanc, quien en el 89 afirma que los, bueno, esto no lo cite así directamente, los lingüistas españoles están más familiarizados con la situación dialectal peninsular que con las hispanoamericanas que están menos estudiadas, o por lo menos estaban menos estudiadas cuando él escribió este artículo. Entonces, lo que estaba pasando era que estábamos viviendo el español de América desde dos puntos de vista: uno del otro lado del Atlántico y otro desde el lado. De, digamos de este lado del Atlántico, entonces los que lo veían desde la parte europea lo veían unitario y los que lo veían desde la parte de América lo veían bastante eh, distinto lo cual no es nada de, de maravillarse porque cuanto más cercano esté uno ante un punto X de una comunidad de habla, tanto más susceptible de ver diferencias que cuando uno ve esas eh, digamos más lejos bueno, veamos lo, lo, lo, lo, nosotros mismos, los hispanoamericanos, muchas veces pensamos que España habla igual y tenemos ya hasta un estereotipo con las zetas y las heces, etc. Vosotros, y sabemos que ya dentro de España no es así como se habla en, todo el, eh, en, en toda la península. Eh, sonificación del español americano. La división del español americano, según Enrique Sureña, él justifica esta división diciendo que el castellano en América se ha estudiado de, mo de modo incompleto y que abundan las generalizaciones eh, inexactas y vagas. Es muy interesante porque es a principios del siglo XX quien afirma esto y se da cuenta de que de veras hacían falta estudios sobre el español americano. Para hacer su división, él usa tres criterios, que son el sustrato indígena, la proximidad geográfica y los lazos políticos y culturales entre las naciones. Entonces logra dividir eh, el español americano en las ya conocidas eh, cinco mm, regiones o zonas. El sureste de Estados Unidos, México y América Central, bajo el sustrato náhuatl, las Antillas, la costa atlántica de Venezuela y Colombia, bajo el sustrato Arahuaco y Caribe. Zona Andina, casi toda Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, sustrato Quechua. Chile, lo hace aparte, eh, con sustrato Mapuche. Y el Río de la Plata, Paraguay, Uruguay y Argentina, con el sustrato Guaraní. Este sería el mapa eh, dibujo por mí, eh, según el cual representaría lo que Enrico Sereña hablaba de la división delectada del español americano. Muy bien. ¿Calzan las percepciones con los estudios delectales? Esta era la gran pregunta del siglo. Entonces, lo que yo hice fue... Comparar desde 1882 hasta 1980, más o menos, de diferentes personas que habían hecho divisiones dialectales del español americano y ver si el mapa que habíamos hecho virtual del español de América calzaba o no. El primero que hace un, una división del español americano es eh, Juan Ignacio de Armas y Céspedes en 1882. La división suya es esta, del bueno, a la izquierda mía, no eh, divide México, América Central, después las Antillas junto con toda Colombia, toda Venezuela y toda Panamá, la zona andina junto con Chile y el río de La Plata, digámoslo así de alguna manera, pero deja por fuera grandes zonas del, del, del mundo hispanoamericano. Este es el mapa perceptual que habíamos hecho para el 2014. Enrique Zureña llegó a conocer esta división después, diciendo, y dijo lo siguiente en el 40, leyendo ahora el extravagante libro de Juan Ignacio de Armas, Orígenes del Lenguaje Criollo, encuentro anticipada en parte la división en zonas que propongo. Esta es la división que propone Enrique Zureña en las cinco zonas que acabo de leer, y este es el mapa perceptual, hecho por nosotros con las encuestas eh, hace 10 años. Y como vemos, hay muchísima similitud. Es más, estas partes, eh, Enrique Sireña reconocía la costa venezolana y colombiana distinta, así como la reconocen los hablantes actuales. No hecho un solo paquete como hizo eh, eh, armas y céspedes. Rona, en el 64, mm. hace una división del Estado del Espacio de América. Eh, señala mínimos 16 zonas. Este es el mapa que yo confeccioné, de acuerdo con todos los colores y la, las zonas que él decía, cuáles eran. Eh, Pedro Rona tiene una gran ventaja, que no solo se basa en asuntos de sustrato, más bien se basa en asuntos de fonética de y de gramática, el voceo, por ejemplo. ¿no? Pero como ustedes ven, de su división dialectal del español de América difiere bastante de la hecha en dialectología perceptual. Juan Zamora, entre el 79 y el 88, hace una edición similar a la de Rona con menos criterios, o sea, menos rasgos dialectales, pero aún así logra... Eh, Dividir el español de América en nueve zonas. Y se ve también que difiere bastante de la hecha en, por los hablantes hispanoamericanos. Felipe Causac hace su división basado en rubros léxicos y logra detectar cuatro zonas en Hispanoamérica, tomando, digamos, casi la zona 1 y 2 de Enrique Sureña como una sola, y el resto sí más o menos dividido como, como hacen Enrico Sereña, digamos, en la zona andina, Chile, y el resto del cono sur. Bueno, mi parte de Bolivia eh, está dentro del cono sur. Resultados de esta comparación que acabo de hacer. Notamos que cuanto más criterios científicos haya, tanto más distancia entre el mapa factual y el mapa perceptual, o sea, el mapa que hacen los dialectólogos, y el mapa perceptual que hicimos en el 14. Los dialectólogos estudian, trazan, fijan fronteras dialectales. Los hablantes perciben fronteras dialectales, eso es importante tener en cuenta. Pedro Enrique Sureña, de acuerdo con mi entender, percibe fronteras dialectales, no es que las estudia. Él se basa también en generalizaciones o estereotipos. Su sonificación dialectal está fundamentada en hechos no lingüísticos, excepto el sustrato y trazó fronteras dialectales en términos generales, y si se quiere, borrosos. A veces hay, digamos, estas contradicciones. Eh, visto desde la dialectología perceptual, eh, puedo decir que cualquier crítica positivista a la significación de Enrico Sereña sería vana, porque lo que hace él es ver el español americano, sobre todo desde el ángulo del hablante. Sabemos que él fue una persona... Eh, humanística no donde todo escribía sobre todo escribía eh, y del español de américa él hizo grandes esfuerzos por estudiarlo pero lamentablemente en esa época no podía ir de país en país para hacer digamos atlas como como se hicieron después no para recoger datos y a través de los datos entonces sí que podía hacer una, una división entonces podríamos decir que los datos que él recoge fueron bastante Exhibos y muy basados, digamos, en su perspectiva desde hablante del español americano. Para concluir, eh, Enrique Sureña es el segundo intelectual en ofrecer una división dialectal del español americano. Ya dijimos que Ignacio de Armas fue el primero. Eh, Enrique Sureña manejaba una conciencia general de la manera como se habla el español en el continente americano. Eh, la división del español americano, según los datos del sustrato, eh, según mi entender, ese es mi juicio, era como para corroborar la independencia respecto del español peninsular, recordemos esta gran disputa, ¿no? él quería eh, probar que el español americano no tenía mucho que ver con el peninsular, dado aquel fuerte elemento nacionalista o continentalista, como se quiera llamar, de la época, y lo interesante es que el trabajo de Enrique Zureña sigue siendo un referente en la historia de la zonificación dialectal americana. No ha pasado por alto. De allí nosotros podemos aprender algo que la opinión de los hablantes cuenta mucho a la hora de hacer una división dialectal. Bueno, muchísimas gracias. Querido Miguel Ángel, aplausos. <risa> Gracias, gracias. Estupendo, estupendísimo. Mira, acá te están preguntando de inmediato si los mapas están disponibles en alguna publicación tuya. Uh -huh. El trabajo está publicado en, la, en el boletín de filología de la Universidad de Chile. Eh, yo creo que, si me dan tiempo, lo puedo sacar. En cualquier momento, y, y, se puede poner aquí, ¿verdad?, una... Sí, se puede, y, y lo maravilloso del Boletín de Filología, como una revista electrónica, es que está de libre acceso eh, para todos. Mira, ahí ya están dando algunos, o sea, ustedes mismos pueden, si Miguel Ángel nos dice el año. Eh, Miguel Ángel, a mí me, eh, me interesó muchísimo una cita que hiciste de, de Pedro Enrique Jureña ahora mismo, y que de alguna manera se condice con el diálogo que hemos tenido hoy a lo largo eh, de la tarde desde el punto de vista europeo y que viene a cerrarlo y a sellarlo tu, tu conferencia, y que tiene que ver también con el, con el tránsito, ¿no? con, con, con el cambio de, de Pedro Enrique Jureña. Escribió este, este ensayo eh, y lo publicó en 1921, eh, pero luego vienen otras versiones en donde él matiza, en donde él incorpora, en donde él revisita, eh, aclara eh, eh, ciertos aspectos, no, eh, va enriqueciendo con datos, por ejemplo Antonio Corredor que, que hablaba justamente de, de, de este ensayo, eh, citaba a Peter boy Bowman, Peter boy Bowman era muy amigo de Pedro Enrique Jureña, entonces... Eh, no, no sé bien la relación, porque en algunos, en algunos escritos he visto que ha sido también hasta una suerte de, de discípulo, alumno, pero le va dando datos, eh, bueno, hay, hay mucho debate, entonces es interesante porque nos quedamos con este ensayo fundacional, eh, y luego no, no seguimos más allá, y justamente esa cita de 1940, si mal no recuerdo, él mismo eh, critica esta primera zonificación, y eso es muy relevante, es muy relevante porque, claro, como, como bien dices, se, se acerca ¿no? a, una, a un trabajo más bien perceptual, eh, en donde señalas que, que el, el, el contacto el, el, el, es clave si queremos darle algún tipo de adjetivación al, al trabajo desde un punto de vista lingüístico. Eh, aplaudo también que no hayas tocado un, un, uno de los puntos que se critica siempre del ensayo, que tiene que ver con, con, con la tesis geológica, que también era muy de los tiempos, ¿no? Y que la, sí. la, la hayas descartado. Pero, pero aplaudo sus observaciones. decir, que el mismo Pedro Enrique Jureña eh, matiza, repara en su, en, en su primer intento de zonificación, ¿no? Es interesante porque es precisamente lo que hace un hablante. Mm. Es decir, es, es, es más difícil cuando uno maneja una serie de datos y hace una división. Por ejemplo, Rona, veamos a Rona. ¿Hizo él crítica sobre su división de lectal? Eh, se hace sobre datos y ahí queda estático. El hablante a uno mismo le pasa. ay Yo pensé que en Rosario de Argentina hablaban así. No, ahora veo que hablan distinto. Entonces uno mismo se hace mapas. Ay, mira, la gente de, de tal lugar habla así. Ahora me doy cuenta que no porque estoy hablando con tal persona. Es, un, eh, es dinámico el, el asunto perceptual. El mapa que les ofrezco en el 2014, que dicho de paso sea, acabo de ponerles el enlace para que, para que accedan al artículo, eh, puede que hoy, este año, se me ocurra otra vez desde las encuestas y que la gente dé datos distintos, ¿no? Porque eh, el habla cambia, la, la gente percibe el habla de una manera tan distinta, pero aún así tan real. Porque son ellos los hablantes, ¿no? Cierto, estereotipos, y no, pero díganme ustedes, ¿quién ha hecho un estudio lingüísticamente intrínseco? Bueno, Chomsky, etcétera, pero tampoco se llega mucho. Normalmente la lingüística es una ciencia humana, con lo cual allí se toca. Lo de Voltaire es muy interesante, y ahí el alumno le, le salió berreón al, al, al, al profesor, porque Enrique Zureña estaba ceñido en probar que los conquistadores, los que llegaron al continente americano, no solamente eran de Andalucía, sino de muchas partes de América, ¿no? Y eh, en, en este trabajo, él llega a, con los 600, creo, 88, yo no me acuerdo, conquistadores que él recogió, llegó a demostrar que había mucha gente de otras zonas de América, en la del famoso poligenético, ¿cómo se dice? Pues la, la, la tesis poligenética, ¿no? Eh, Amado Alonso se interesó y hablan con Boy Bauman, que en ese momento era el joven que estaba con las computadoras de los años 50, etc. Habían bichos enormes y recogió datos en, en, en su famoso programa LascoDocs, ¿no? Y yo voy a demostrar, como todos sabemos, que una gran parte de los pobladores de América venían de Andalucía. Bueno, no sé si Enrique Zerán se dio cuenta del... Del, del, del resultado, pero no sé si le habrá sentado muy bien, porque era la tesis contraria. Vean el poder que tuvo Enrique Soreña que llegó a convencer a, a Leopold Wagner, Max Leopold Wagner, de que el español de Andalucía no tenía nada que ver. Recuerden, o sea, aquella polémica, el supuesto andalucismo del español de América, con Wagner, del. 21 al 25, al 27, al 31, y al fin, cuando el pobre Wagner publica su libro, el español de América, en Florencia, en 1949, bueno, respecto del, del origen de los pobladores de América, mejor hay que andar con cuidado, porque no se sabe exactamente, <risa> lo hizo revertir todo su análisis que había hecho, y bastante serio, porque él veía... Hechos lingüísticos de este señor Wagner, ¿no? Notaba las zonas altas de América con unas ciertas características y las bajas. Y lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo echó a perder, digamos, todo lo que él quería decir. Ahora ya, después de los años 60 y todos los descubrimientos de Boy Bauman, etcétera, ya ha cambiado la cosa y ya se sabe que hay una gran influencia y que hay muchos de los rasgos del español. Andaluz que llegaron a América y etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es una historia fascinante para la historiografía del español americano, es fascinante. Es fascinante, ¿sabes lo que tocamos hoy en relación con, con este debate? Con el debate de, de, del mismo Enrique Jureña ah. en su tiempo, pero también con, con lo que nos toca hoy, sobre todo con la conferencia de Juan Sánchez Méndez y de Antonio Corredor, en relación a lo fonológico, que recae en la tesis andalucista, pero si nos pasamos a otro nivel, por ejemplo, como el morfo, sintáxico, perdón, morfo sintáctico que se está haciendo ahora, eh, o el léxico, no cuaja. Entonces también no. es, una, es una cuestión, bueno, eh, la, la, la conferencia de, de Juan en eso fue súper interesante, y luego la, las reflexiones de Antonio, pero mira, no quiero quitarle la voz, a, porque se, se ha armado, eh, un debate interesantísimo paralelo en el chat, que esto es lo que me fascina del Zoom, que, la, eh, que, que uno va dialogando ¿no? y va, va apuntando. Por ejemplo, Carlos Felipe Pinto comentaba, Rona en 1964 comenta que la división dialectal de Pedro Enríquez Ureña duró mucho más de lo esperado, incluso porque tenía un carácter provisional como el propio Pedro Enríquez Ureña dijo. ¿no? Sí, eh, y, ajá. Dale. Pero lo interesante, uh -huh. ve que interesante que al hacer, estamos hablando de 8.000 personas las que entrevistaron. Sí. Y España, Madrid. Y todas las personas, o sea, haciendo un conjunto de todos los datos, se nota que la división que los hispanoamericanos tienen en su mente calza muy bien con la Enrique Osireña. Nadie hizo ese picadillo que hizo Rona o el que hizo Quitarte, etcétera, ¿no? No, no, no, no, es increíble, ¿no? Sí, Me llamó. Sí, no, es, es que es no, una, bueno, sí, es bueno. una reflexión interesantísima. Mira lo que nos comenta Miguel Mena. Haría falta una comparación con observaciones de Pedro Enrique Jureña y con sus textos sobre el español de México. En esos artículos, incluidos en esa obra colectiva, en cierta medida él potencia ya adelantado en las observaciones se enfrenta por ejemplo a la nueva cualidad del español de las migraciones en los Estados Unidos el problema con ese libro es que no tiene redición, solo muy fragmentadamente es conocido o reconocido bueno, estábamos comentando ahí que, que Miguel sabe muchísimo de Pedro Enrique Jureña y nos ha ido dando datos ahí al, a lo largo de, del, del simposio hoy pero claro, ahí se, se generan esta, estas reflexiones en torno, no solo a ese ensayo de 1921, sino a toda la, la, la producción de Pedro Enrique Jureña, ¿no? Mm, mm, exacto. Pero yo, yo insisto en que, es decir, para poder entender el trabajo monumental de Enrique Jureña, no podemos criticarlo desde una perspectiva de dialectólogos, de lingüistas, tenemos que meter algo más, recordemos que él fue humanista, que él fue hablante, que él, él conoció el, el español eh, muy, muy, digamos, eh, muy profundamente, y en cuanto empecemos a decir, ah no, es que el, el quechua no se hablaba por aquí, que el guaraní no tocaba la parte sur de Argentina, etc., empezamos a tener problemas, ¿no? Lo, lo importante es esa percepción que él tuvo de ver el español que calza muy bien, con la percepción de los hablantes actuales. Eso es lo que me, me, me, me llamó la atención, así por... Sí, de, no, de es, primera... es fascinante. Y fíjate que lo que tocamos también, que que... Yo creo Orlando que Alba, pide... ese es lo que siento yo... De... ¿Mm? ¿Perdona? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué, qué dijiste? Sí. ¿Qué justo te interrumpí? No, perdón, eh, no, que decía yo que Orlando Alba, el, el señor con el que me va, sobre el que me va a hacer para hacer esta, estas observaciones... Eh, critica mucho a Enrique Sireña, que le faltaba eso, le faltaba algo, claro, pero es que hablando a veces es lingüista, ¿verdad? Eh, entonces, es muy fácil criticar una división hecha por un hablante desde la perspectiva de un lingüista. Entonces, es como un poco injusto, pero en cierto sentido, ¿no? Es muy cómodo, creo yo. Fíjate que, que estaba hablando Diego anteriormente, y que ha sido la reflexión que se ha dado desde la, la conferencia de Antonio también, eh, que como bien dices, eh, eh, Enrique Jureña era un humanista, era un filólogo, con, con esa idea ¿no? Del, de la panfilología, y que luego in, insistió en eso, Diego, en, en, en, en la conferencia anterior, eh, y que fue clave toda la línea en relación con la educación, el Enrique Jureña maestro, profesor de maestros en, en, en la Argentina, colaborador, colaborador estrecho de toda la reforma educacional que hizo José de Vasconcelos en, en México, eh, coautor de una gramática pensada en, en estudiantes, eh, y creo que también va, hay mucho de eso, ¿no? hay mucho del, del educador, Siento ahora que, que, que acabas de mostrar y, y, y reflexionar en torno a la, a la percepción, hay mucho de educador en esa percepción, siento yo, en esta visión, división dialectal muy cercana a una, a una percepción, muy cercana a lo que podría comentar un hablante, y también no hay que olvidar, él fue un viajero, o sea, si bien eh, estamos hablando de un texto de 1921 desarrollado en, en México, al parecer concretado en alguno de los viajes a, a Madrid, ya, ya decantando después de todos sus estudios eh, de posgrado en, en Estados Unidos, tuvo un paso por Cuba, tuvo este paso por, eh, por México, tuvo el paso por, por la Argentina, donde, donde eh, falleció, también tuvo visitas a Chile, no tengo conocimiento, bueno, su misma República Dominicana, no eh, a la que muy parecía la historia a la, a, la de, a la de Gabriela Mistral, no o sea, este de, de irse para no volver, bueno, en el caso de, de, de Enrique Jureña volvió, pero luego hubo ahí un tema político, tuvo que salir de nuevo, eh, pero son estos humanistas eh, migrantes, ¿no? Sí, típicos de la primera mitad del siglo XX. Sí. En, en, en, en mi país, Costa Rica, fueron los que dominaron el pensamiento en esa época. ¿no? Personas educadas en Chile, muchos de ellos, eh, con, eh, que llevaron ideas que para Costa Rica en 1920 eran totalmente innovadoras. ¿no? Después de venir de aquel... Eh, subjetivismo prescriptivista de las gramáticas puristas a llegar a escribir gramáticas eh, del pueblo y para el pueblo, etcétera, eso es un cambio increíble, increíble ¿no? sí. totalmente mira acá Carlos Felipe Pinto dice plenamente de acuerdo en la idea de en lo que acabas de decir tan certeramente hace un rato criticar a, a Pedro Enrique Jureña desde la cómoda posición del lingüista eh, a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI, plenamente de acuerdo, señalar lo que falta eh, no implica en criticarlo, o sea, lo que le falta a Pedro Enrique Jureña no significa que lo estamos criticando, simplemente en señalar que no lo hizo y desarrollar la empresa de hacerlo. Excelente, sí totalmente, totalmente de acuerdo, sí, sí, eh, y vean que interesante otra cosa, nos, eh, para abonar un poco en contra de nosotros mismos los lingüistas. Ni, eh, ninguna de las divisiones dialectales de del español de América ha tenido tanta fuerza como la de Enrique Zireña. ya sea desde la perspectiva de la historia como, como queramos verla, la de Rona quedó por allí, la de guitar si acaso se conoce, eh, Resnick con aquella división millonaria de datos de 1985 ni siquiera se puede lograr y hacer una especie de mapa, etcétera, ¿no? Los lingüistas han hecho divisiones concretas sobre datos, pero ahí se... no, no, no han trascendido. Es más, que yo sepa, no tenemos una división del español americano sistemática, profunda, concreta, todos hemos dicho aquí y allá, yo escribo un libro sobre el español América, varias otros. de acuerdo con lo que, la información que tenemos, pero dar una visión no la tenemos, si no tenemos siquiera datos que podamos usar, digamos, desde el Río Grande hasta la Patagonia, eh, comunes, para poder hacer algo común, ¿no? A, a, hay estudios fantásticos de fonética en una región, en una macroregión una microregión de morfología en otro lado por aquí, de léxico ni, siquiera, ni se diga, pero son parches por aquí y por allá. Sin embargo, Enrique Zureña con sus, con sus eh, instrumentos logró hacer algo que parece que es lo que maneja la, la población hispanoamericana, de acuerdo con los datos que, que sacamos, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Sí. Oye, y les cuento, les cuento una, una incidencia, cuando estaba organizando el simposio y estaba pensando cómo armarlo y a quién invitar, me contacté con Jorge Guitart, a Jorge Guitart yo lo conocí en otro contexto, en un congreso de poesía neobarroca, porque Jorge Guitart también es poeta, es fonólogo, discípulo de, de Zamora, eh, y, y se dedicó a la fonología y terminó siendo catedrático en Bófalo, eh, eh, y cuando le comento esto... Eh, me, me, mira lo que me dice, me dice eh, Soledad, eh, qué bueno y todo, pero yo ya no me siento lingüista, me cansé de la lingüística, soy un feliz eh, profesor retirado y sobre todo poeta. Invítame a hablar de poesía, pero no me invites a hablar de sonificación. Y traté por todos los canales, ¿no? Y, y con todas las artes ahí de seducirlo, pero tu libro, la sonificación, es que no me interesa, mira qué locura. O sea, ganó la poesía por sobre la lingüística. Pero mira, no, no, que yo ahí al final me termino enrollando, pero están saliendo más preguntas. Mira, eh, Estela Peralta de Paraguay nos dice, te pregunta, ¿qué nuevos proyectos en el marco de la dialectología perceptiva tienen en mente, profesor? Yo por el momento no tengo ninguno. <risa> eh, eh, pero el material está porque el, los mapas que van a ver en el artículo que acabo de mandarles están hechos solo sobre una de las preguntas, o sea, ¿a qué regiones o países se, asimila, se asemeja a su español? Y no la segunda pregunta que fue, ¿a qué regiones o países se difiere su español? Así es que eso está abierto y los datos están allí para quien quiera publicarlos y hacerlos, y yo con mucho gusto les doy más materiales, porque esa pregunta no está hecha, no está resuelta, están los, los datos, tenemos todos los datos. Eh, ¿Cuáles son tres países en los que usted sienta que habla distinto a su, a, a su propia forma de hablar? Lo que hice yo fue la pregunta primera que era, ¿qué países siente usted que hablan como usted habla? Pero no distintos. Y eso sí que se puede explotar. Así es que si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Yo con mucho gusto... Eh, le, le, doy, le doy los materiales sí, ahora estoy metido en otras cosas estoy, estamos terminando el Atlas Lingüístico de Guatemala que he dicho de paso, es, en un proyecto sea sí, en un proyecto conjunto hicimos un Atlas Lingüístico de América Central, esta vez sí con datos parecidos, o sea yo eh, hice un cuestionario y se aplicó a todo, el al, al mismo centroamericano de modo que ahora por lo menos podemos, en una pequeña parte del continente americano, hacer comparaciones sistemáticas, sea en fonética, sea en morfología, sintaxis o en léxico, que es el, la parte más grande. Entonces, allí sí que ya se pueden hacer estudios bastante interesantes y en eso estamos también trabajando. Pero qué gran noticia, qué gran noticia porque América Central es uno de los grandes desafíos. ¿Se dan cuenta que hay tanto por hacer? Acá tenemos, eh, bueno, tú sabes que esto es el, es el, el broche de oro final de, de, de un curso de posgrado de Historia del Español en América eh, y justamente una de las conferencias que hubo hace tres meses de uno de los participantes de, de este simposio, Antonio Corredor, salió al tapete los 100 años del, del ensayo este emblemático. Y por eso organizé, dije, ya que estamos, o sea, ya que estamos en Zoom y se puede, organicemos un, un, un, una pequeña celebración para, para Pedro Enrique Jureña. Entonces siempre sale al tapete lo mismo, ¿no? lo que queda por hacer, que hay tanto por hacer, y luego esto lo, lo, lo vamos a ir lanzando en, en, mm. en estas sesiones, esto luego queda, va a quedar grabado, va a quedar editado, y, y luego invitados todos, porque son cosas por hacer, o sea, si se quiere seguir construyendo ¿no? este trabajo de zonificación desde la percepción, justamente esa pregunta que está por hacer, por, por trabajar, mm. es fundamental, ¿no? Mira lo que nos dice Martín Jameson desde Panamá, o sea, el panameño, está en, en la Argentina, pero eh, profesor eh, panameño, el cambio en el enfoque de criticar desde la perspectiva de hoy a aceptar los aciertos que hubo, esa, esa idea del cambio en el enfoque, se nota en una disciplina como la lingüística misionera, totalmente Martín, tan reciente que valora lo hecho por los protolingüistas de los siglos XVI y XVII, es una maravilla esa, esa disciplina. Eh, ¿Qué opinas tú? Eh, bueno, Centroamérica es un, un, un foco pues, ¿no? de la lingüística yo, misionera. Acabo de mandar un artículo para publicación en un libro que se llama La, hay, eh, la palabra olvidada, creo, uh -huh. eh, hecha por... Por supuesto, eh, sobre las eh, literaturas y lengua en la colonia centroamericana. Este año se celebran los 200 años de la disque independencia centroamericana y eh, me pidieron hacer un artículo. Y ahí mencioné los eh, estos protolingüistas de que habla Jameson. Pero, lamentablemente, para América Central no había tantos como para otras partes. Eso es, bueno, sí, para Guatemala había, eh, hubo personas, hubo misioneros que escribieron bastante. Eh, hay una cosa muy interesante. Resulta que eh, Lugo, Bernardo de Lugo, que sabemos, hizo la gramática de la lengua muisca, lamentablemente extinta hoy. Una de las características que él notó de la lengua muisca fue lo que hoy en la actualidad podríamos llamar ergatividad. Pues resulta que ninguno de los trabajadores de la lengua muisca, basados en su gramática, quieren reconocer. Que él vio la ergatividad, lo que él llamaba el, el complemento el neutro, creo, y el complemento eh, no neutro, no exactamente. Pues yo dije, qué extraño que las personas como Adelar, como Ostler, que han estudiado tanto la gramática muisca no hayan visto ergatividad. Lo que ven es una característica de, de, de transitividad, dicen ellos, que hay ciertos verbos. Pues yo cogí todos los verbos muiscas. Y los hice analizados. Dije, ¿dónde aparece esta famosa marca y dónde no aparece? Y me di cuenta de que la marca aparece en solo verbos transitivos y que a veces desaparece por asuntos fonéticos. No es que aparezca cuando quiera aparecer. Entonces yo pruebo en este artículo que escribí que la gramática muisca eh, tenía ergatividad como dijo Bernardo de Lugo, aunque no lo quieran reconocer en la lingüística de ahora. De manera que hay muchísimas cosas que solo porque se dijeron con palabras distintas, muchas veces como que no quieren reconocer. Recuerdo haber leído de Adelar que decía eh, que Lugo anduvo muy de cerca en reconocer que la lengua muisca tenía ergatividad si no fuera porque la marca no aparece en ninguno de los verbos transitivos. No, no es que no aparece, aparece, lo que pasa es que se funde por asuntos de fonética. Cuando hay una B, que la B es la marca de ergatividad, está cerca de un verbo que tiene una M, pues entonces se hace una M, etcétera. Hay una serie de reglas que yo vi que, y me di cuenta que el tenía razón. Y es más, hasta pone ejemplos, pone ejemplos. Eh, yo escuché y yo escuché la misa y pone cuando se pone la B y cuando no se pone. Y dije, pero ¿cómo es posible que no queramos reconocer que, un, que hace 400 años alguien dijera algo que ahora se cree como que si fuera la gran maravilla decir que una lengua es negativa y no querer reconocerlo. En ese sentido, Martín tiene razón. Oye, qué interesante, qué interesante. Y aquí también doy el aviso, hay tanto archivo, hay tanto archivo, eh, sobre todo meterse ahí en, en, en, en archivos eclesiásticos donde pueden seguir apareciendo ¿no? gramáticas y artes eh, eh, de estos tiempos y, y hay que estudiarlas justamente con ese ojo, con esa minuciosidad, como lo hiciste tú para, para, para el trabajo de Lugo, maravilloso, maravilloso. Mira, te siguen comentando, después de haber publicado la obra completa de Pedro Enríquez Ureña en 14 volúmenes, estamos tratando de relanzarla en cierta medida de manera temática. Ahora estamos trabajando en su epistolario, esto es de la Cátedra Enrique Jureña, y es una muy buena nueva, Miguel Mena nos dice. Omar, en relación a tu proyecto del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, es el único proyecto que tiene un cuestionario común para varios países hispanoamericanos, pero no hay encuestas para todos los países. A mí me parece que el Atlas Lingüístico de Hispanoamérica se influye en, de cierta forma en la propuesta de Pedro Enrique Jureña. El, el, estamos hablando del Atlas Hispanoamérica de Alvari de Quilis, me imagino. Yo creo, me imagino también. El, el, ese, ese Atlas eh, fue lo que se llama una corona muerta, es decir, no dio resultado. Mm. No dio resultado por varios asuntos, asuntos personales, de los investigadores, asuntos. El continente se los tragó, se los tragó. Es decir, no es lo mismo hacer un cuestionario en Andalucía o en Canarias que hacerlo en el continente americano. A pesar de que no quiero restarle importancia a estas dos personas, Kilis y Álvaro tienen su nombre en la delictología hispanoamericana y hispánica, y lo tienen, pero no se dieron cuenta de lo que les esperaba con América. Yo, por ejemplo, critiqué mucho el que ellos para Costa Rica solo sacaran nueve, nueve personas para un Atlas con tantas preguntas, y, lo, y luego aquí, eh, chismes, eh, ¿cómo llamaríamos? Chismología lingüística. Eh, la, la gente, como, como me contó que hacían esas entrevistas, llegaban y buscaban a una persona en una cafetería, ah, usted de Costa Rica, sí, sí. Ah, y nos podía contestar, y la persona ahí trabajando, y la pobre, eh, eh, respondiendo a las preguntas. Nosotros, para la Atlas de Costa Rica, sacamos 450 personas. Y tuvimos temas que ellos no tocaron, porque ellos querían la generalidad, pero también existe la particularidad. No hay una sola pregunta al léxico del café. Y hay grandes zonas de América que tienen el café. Quedó por fuera. ¿verdad? De manera que eso eh, es difícil. Yo sé que es muy difícil, pero es que... ¿Cómo partir de hacer una, un, un estudio así tan grande? O se hace solo de fonética o de morfología. De léxico es más difícil. Porque la, eh, recordemos que la, la topografía del continente americano no es la topografía de un país europeo pequeñito. A veces... Nos, a veces nos, nosotros mismos americanos nos tragamos el cuento de que somos países pequeñitos y entonces Colombia aparece nanita y España grandota. Cuando yo creo que España puede caer dos veces en Colombia o en Venezuela, qué sé yo, ¿no? Eh, claro, entonces ante esa perspectiva es, es difícil. Yo creo, mi opinión es que aún no tenemos los datos suficientes como para hacer un... Atlas de América. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos, cuando terminamos un cuestionario, el que, cuando comenzamos un cuestionario, el cuestionario anterior ya es viejo. Y entonces ya hay generaciones, una, por lo menos o dos generaciones, entonces ya no se puede hacer algo sincrónico. Yo creo que hay que hacerlo casi que por, bueno, como hicimos en, Costa, en América Central, del 95 al 2006, 7, más o menos, se hicieron todas las preguntas para todo el ismo centroamericano. Entonces hay una cierta sistematicidad y una cierta regularidad, ¿no? De los datos y eh, y se publica publicarlos en, en cuanto se pueda. Ahora con tanta tecnología que se puede publicar. Eh, lamentablemente la Telespamérica no no dio fruto por las razones que fueran no dio fruto y está allí abierto y mientras no tengamos datos concretos no podemos hacer nada eh, no podemos hacer nada. Eh, otro problema la metodología que seguimos para los yo seguí buena para América Central, que no es la misma que siguió Colombia. Es más, yo copié mucho de Colombia porque dije, Colombia es el país americano que más se parece a la topografía centroamericana. Pero ya los colombianos se habían dicho que cultivos que se daban en la parte alta no se daban en las partes bajas. El café es de cierta altura, los plátanos y bananos es de las tierras bajas, el cacao lo mismo, las papas eh, de partes altas, entonces no podemos hacer un cuestionario general, tendríamos que hacerlo así por partes altas, partes medias, partes bajas, qué sé yo, a ver si acaso, pero también es tan grande eh, el Atlas de México lleva una metodología totalmente distinta que no permite una comparación con el de Colombia, ni con el de sur del Chile, ni con el de, de, de Centroamérica etcétera, entonces todavía estamos en pañales yo diría que para hacer algo ya en serio, habría que reunir a personas de todos los países, hacer un equipo pequeño, porque los grandes equipos también terminan en nada que cubra todo el continente y hacer una especie de, de, de recopilación de datos eh, en tiempo récord, si es que se pudiera. De manera que entonces se pueden hacer, montar los datos ahora con la tecnología que hay, se hace muy rápidamente eh, y publicarlos inmediatamente, pero no esperar... 10, 15 años porque ya son distintos, y ojalá seguir metodologías distintas. Entonces allí seguiremos con el sueño que tenía Enrico Sureña, precisamente. Me encantan estas reflexiones, te juro, porque se abren, se abren puenta, puertas, se abren ventanas, se abre todo para seguir ah. investigando. Imagínate mi país, Chile, quedó ese, uh -huh. ese Atlas del Sur inconcluso, maravilloso, un tesoro y no se ha vuelto, y, y la dialectología está regresando con una potencia que nada, hay que, hay que reunirse, me acordaba con lo, con lo que comentabas con lo que, pasa con, con lo que pasó con la lexicografía, con la lexicografía en hispanoamericana hubo un devenir muy similar que lo llevó a cabo la escuela de Augsburgo eh, y claro, se quería hacer un gran diccionario de americanismos ¿Y qué decía Henge? Decía, la única manera para lograr eso es empezar a trabajar metodológicamente y con mucho detalle con las partes. Solo así. Bueno, no se logró tampoco, se lograron algunos diccionarios muy buenos para lingüistas, ojo, bueno, los atlas también son por lo general para lingüistas, pero hay que hacerlo. Mira, porque ya nos queda, bueno, ya estamos en la hora, pero, pero ¿sabes lo que pasa, Miguel Ángel? Se arma una dinámica maravillosa en el chat, y lo que me comprometí es justamente a guardar el chat y compartirles las reflexiones de parte de los, de los participantes, porque ya para nosotros en este lado del charco, es bastante tarde, pero, pero van a seguir, siguen saliendo. Eh, sí, va, va a estar la grabación y lo vamos a, a, eh, lo vamos a editar y la, lo vamos a compartir. Eh, acá mira, te están diciendo qué lectura anclada en la realidad. Genial, profesor, felicitaciones. Gracias. Eh, Yo les puedo dejar mi dirección electrónica para las personas que quieran trabajar en algún tema o podemos ver si se, qué sé yo formar un equipo o, o lo que sea yo siempre trabajo con cosas sencillas a mí no me gustan los proyectos los megaproyectos porque sé que terminan en mega nada <risa> eh, exacto entonces eh, hacer cosas concretas eh, buscarlos digamos el, la financiación etcétera y hacer algo eh, que valga para todo el continente pero recordemos que el continente americano eh, es la sí o sea, hay que tener mucho cuidado también. Pero yo les puedo dar mi dirección con mucho gusto si alguien está interesada o interesado en tener contacto y hacer algo, yo feliz y contento. Uh -huh. Qué maravilla, qué maravilla. Acá Estela te está diciendo, Estela Peralta desde Paraguay, que vaya que hay que hacer cosas en Paraguay, Miguel Ángel, ¿no? Eh, ah, eso, sí, sí. sí bueno, así que nada, mira, ahí... Eh, Miguel Ángel compartió su dirección. Miguel Ángel, querido, qué gusto, qué gusto. A mí me ha tocado leerte desde hace tiempo, oírte. O te, hiciste una conferencia maravillosa, creo que en Cádiz, ¿no? Hace unos nueve años atrás, en un congreso. Eh, Nada, y siempre tan sensato y siempre con, con, con, con, con un cuidado y con, y con una pasión y un, y un cariño maravilloso. Y queridos, eh, llegamos hasta acá, al día de hoy fue un, un, una catarata de información, a mi juicio maravillosa, eh, y nos vemos mañana, nos vemos mañana, mañana va a ser más breve, van a ser eh, tres conferencias, José Luis Ramírez Luengo, nuestro querido José Luis Ramírez Luengo, que también está de cabeza en, en Centroamérica, eh, eh, hay que trabajar, queda mucho por hacer en, en Centroamérica, bueno, realmente en toda eh, Hispanoamérica va a hablar Daniel Link de la Cátedra de Enrique Jureña, y va a cerrar el simposio eh, Grino Rojo, eh, un profesor de mi facultad, del Centro de Estudios Latinoamericanos, eh, estudioso de, de Enrique Jureña. Así que, nada, eh, Miguel Ángel, sigue disfrutando en esos fiordos, en ese lugar maravilloso, un abrazo enorme, y un abrazo a todos. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, me encanta que, que Enrique Jureña convoque y que los estudios lingüísticos y filológicos convoquen. Esto me, me llena, me llena de emoción y de alegría y nos vemos mañana. Adiós. Hasta luego.